Saludos, en este video tutorial les mostraré cómo hacer el efecto de desintegración, aplicando en una imagen de inspiración, y agregaremos un action, de, destrucción, para iniciar abrimos el documento a trabajar, a mí me gustó este capítulo de Naruto, así que trabajaré con este, en un documento nuevo, y de una calidad óptima, exportamos el archivo original, y usamos transformación libre para ajustar a la cuadrícula que nos agrade más. Presión en tecla V, para usar la herramienta mover, y exportamos de esta manera, al nuevo documento, presionando Control más T, para transformación libre, tomamos la esquina de la capa, pero presión en tecla SHIFT para que no se deforme el archivo, y colocamos un poco hacia la orilla, para que quede espacio para las partículas, eso es importante. Como notarán mi imagen está incompleta y tiene marca de agua, eso no es problema, con la capa seleccionada y filtro licuar al área hacia abajo, será para completar el pedazo faltante y para esconder la marca de agua. Bien, ahora con herramienta lazo magnético, eliminaré el resto de la imagen que no usaré, esta herramienta es muy útil a la hora de extraer imágenes para otras ediciones, como ven, respeta la gama de color que tienen, pero cuidado, habrá tonos que la herramienta se meterá así que presionen clic derecho para crear un punto de referencia, algo así como un checkpoint, para que no se combine y tengan un recorte más óptimo, en colores luminosos, si tu piel es brillante tendrán problemas, así que mucho ojo con ello. Quiero agregar que este video no tiene música de fondo, posiblemente videos futuros tampoco, ya que quiero evitar el copyright, y para que puedan escuchar su música favorita mientras miran mis videos, supongo que es lo mejor. Ya que hayan terminado, el siguiente paso es copiar y pegar, para ello vamos, a, edición, copiar, su comando es control más C, después, pegamos, yendo a, edición, pegar, su comando es control más V, prácticamente es, copy paste. Eliminamos la capa original, y a la que recortamos, con la herramienta mover, asignamos nueva posición, si quieren pueden eliminar el resto del fondo blanco, en mi caso no lo haré, ya que conservaré un fondo blanco, pero en otras imágenes, tendrán que hacerlo, bien con comando control más J, clonaremos la capa. Ahora. A la capa blanca llamada, Backroom, eliminamos el candado, para poder manipularla, en mi caso la cambiaré de posición centrada, después a la capa inferior, le aplicaremos el filtro de licuar, vamos a, filtro, licuar, y con un punto de tamaño regular, hablaremos de esta forma, voy a asignar, nombre a las capas, para que sepan qué capas estoy usando en cada momento y no se confundan tanto, supongo que si sí se confunden a veces. Ahora sí, a la capa 1, aplicamos el filtro licuar, recuerden cubrir la mayor parte que puedan, para que así podamos colocar partículas donde querramos, sin miedo a que falte en algún lugar, así como el ejemplo. El tamaño de la punta, dependerá de las dimensiones originales de su trabajo, usen puntas de un tamaño similar al de esta vista, podrá variar en momentos circunstanciales, no siempre será el mismo tamaño. En la capa original, aplicamos un borrador, pero con una punta de pincel, muy poco común, para iniciar, tomamos herramienta borrador, vamos a, ventana pinceles, su comando es F5, una vez allí, habilitamos ciertos puntos, como tamaño, espaciado, dispersión, forma dinámica, etc., recuerden, nunca serán los mismos valores, así que jueguen con los valores agregados, y en la parte de abajo de la paleta de pinceles tendrán una vista previa de cómo lucirá, así que no se preocupen, del resultado. Ya sobre la capa original, borramos como locos, nunca cambien de punta de borrador, lo que sí si pueden hacer es cambiar el tamaño, si quieren ajustar los valores, presionen F5 y ajusten, tómense su tiempo hasta conseguir su propio resultado, para borrar más rápido el contorno, ajusten el valor de espaciar, y listo. Bueno. Antes que nada quiero agradecer por aquellos que me siguen desde hace tiempo, y también a todos aquellos que dan like a los videos, ya que por ellos es el motivo el cual yo hago esto, es algo que me gusta compartir, pero si sí es difícil editar un video, así que agradezco también sus comentarios, donde me dicen que les gusta y que no, así para poder mejorar en cada video, una recomendación para ver mis videos, es usando audífonos. Para que no se escuche tan distorsionado el habla de este programa de voz sintética locuendo, bueno, continuemos. Ya después de estar conformes con su resultado, ahora trabajamos con la capa BG, haciendo exactamente lo mismo, ajusten el valor de cada pincel, y así hasta terminar. Demonios. Por andar hablando, me equivoqué de herramienta pincel a herramienta borrador. ¿Han oído el chiste del narrador que se equivoca de herramienta? No. Bueno. Lo acaban de oír. Ya que terminemos, aplicamos una acción de Photoshop, llamada Destrucción, bueno esta acción, la dejaré en la descripción del video, junto con una imagen previa de cómo usar en algunas imágenes y ángulos, en este video mostraré un pequeño ejemplo, primero acoplamos todas las capas, nos creará una capa sólida llamada, Background, después y si es muy importante, crea una capa nueva llamada Brush, que sería, Pincel, en inglés, toma un pincel en color rojo. Bueno ese es color naranja, el color realmente no importa pero dije rojo, así que rojo será. Y aplicamos con un pincel macizo, o bien en mi caso será en partículas, el resultado será siempre diferente, ¿entendido? Bien solo queda aplicar la acción, deshabiliten estos pequeños cuadros, para no ver la vista previa nunca, eso será para que el Photoshop trabaje más rápido, el efecto lo quiero hacia arriba, así que doy play a la acción de op. Una vez finalizado, si no estamos conformes con nuestro resultado, solo eliminamos el grupo de carpeta, y repetimos sin tanta cantidad de color en pincel, bueno ahora solo queda guardar, guarden en formato JPG, calidad óptima y agreguen el nombre que ustedes quieran. Bueno con esto concluyó el video, nos vemos en otra ocasión con algún otro efecto, que tengan una gran edición, recuerden agregarme a mi red, social, comenta y puntúa, eso me ayuda muchísimo, espero que el video te haya gustado, me despido, palabras sobran, sambus, Sensei.